¿Cómo do do this then? We just do, it. We do it. Nada regresa, nada, nada, vuelve nada Cada día es otra jugada, a veces buena, otras malvada Si malvada me animo, si viene una palmada Pero nunca hagas como si nada, como si nada Nada regresa nada, nada vuelve nada Cada día es otra jugada, a veces buena, otras malvada Si malvada me ánimo, si viene una palmada Pero nunca hagas como si nada, como si nada Nada vuelve no, vuelan a mi alrededor Todos los segundos del tiempo que ya pasó Nunca ha sido fácil, siempre he ido tras de mí Es el tratado del fracaso al que he tratado de huir mi depresión no desprecia momentos No le importa dónde me encuentro Lo profundo de mis adentros La presión de saber dónde me encuentro Y la prisión de todo aquello que mantengo uh. El norte in my mind El sur en mis pupilas En las orejas va sonando Dila Y voy paseando en Rila Mas no me veo en la fila Mañana me encuentro, de momento todo chill out Ahora me busco entre las páginas De mis años de facu Brincando lágrimas como en parkour de las miradas de aquellos que lastimé Cuánto me costó reconocer que duele y perdonarme Regreso al mismo sitio donde alguna vez me vi Pido el mismo print de la cerveza que una vez bebí Baby si me encuentras dime, es más hasta voy por mí Muero por volver a estar aquí, por estar aquí un día era chico y decía: Cuando sea grande, hoy soy grande y no me canso de hablar de cuando era un morro. Socorro busco de los años que festejo y cuando soplo las velas, mi padre me mira diciendo ingenuo: Es el principio, lo sé, de mi vida del Señor. Si soy un príncipe rey, solo será para el Señor. He abandonado mi fe hace tiempo, no veo a Dios, pero el tiempo nos dejó hace años y le dije a Dios. La manecilla panza, los días en el calendario no han dejado de pasar, me lo dicen a diario. Cuando ya no estaba acuerdo, aparecen los recuerdos, esos que algún día eran bellos, pero ya no sé más de ellos. Ellos me grito cada que me debilito, incluso cuando me decía no puedo más, pero siempre pude. Ese existencialismo que he seguido hace que dude, y el seguir siendo yo mismo lo que me hace que dure.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 Okay, so then what do we do? What happens now, like logistically? What's your move?